las medidas que pondrá en práctica con el objetivo de controlar si no erradicar el coronavirus en el país. Entre las medidas anunciadas en la voz de la vicepresidenta de la República, la señora Raquel Peña, quien a su vez es la coordinadora del Gabinete de Salud del Gobierno, está el aumentar el presupuesto de salud y la permanencia del mismo horario del toque de queda. Distribuirán kits para el manejo de casos leves. Aumentarán la cantidad de pruebas PCR por día de una a mil a más de 7 mil y agilizar la entrega de resultados. Habilitación y equipamiento de 10 laboratorios en hospitales regionales, el aumento de camas en centros hospitalarios privados y la contratación de mil médicos que están sin empleo en este momento. Además, informó la señora Peña que este martes el Ministerio de Salud Pública recibirá 100.000 pruebas PCR y se hizo un pedido por la misma cantidad que ya viene en camino. Debe recalcar que el Gabinete de Salud eh, informó que el toque de queda se mantiene vigente bajo el mismo horario. ¿Considera usted que en, en esas nuevas medidas del gobierno serán efectivas contra el contagio del COVID-19 en el país?, ¿Cuáles medidas podrían ser incluidas además de las ya mencionadas? Así que, ¿qué te parece, Yerian? ¿Qué tú opinas? Bueno, indudablemente que la, parece interesante, luce interesante lo del de el anuncio realizado ayer por las autoridades, especialmente la parte de los mil médicos que van a contratar y que están desempleados, porque esto además de que... Eh, sirve de, de ayuda a los médicos que están cansados, porque ya tienen prácticamente cinco meses, ¿verdad?, eh, trabajando de manera continua con, con esta pandemia. Esto viene a ser de gran ayuda a, a esta gran cantidad de médicos y además también dinamizaría la economía, porque también estaríamos hablando de mil profesionales más que entran al sistema, para dar eh, soporte, y esto hay que eh, felicitarlo y destacarlo. También lo de la adquisición de las mil pruebas ahora, que van a llegar creo que en la próxima semana, y las las otras mil que cuando estén disponibles, que es importante destacar eso. Eh, quizá la gente que se hace la pregunta, ¿por qué no compran mil pruebas o un millón de pruebas de la tránsito de una vez? Porque no hay... Disponibilidad eh, para, tal, eh, para, para tanto, porque es poco a poco que, que van saliendo y además mm. eh, los países se van como poniendo en cola. Era hay, la parte. Hay, hay que decirle a la gente con el perdón tuyo, Erián, mm -hmm. que estos estos asuntos de tipo relacionado con el COVID-19 eh, lo, lo venden con mucha. Claro, o sea, eh, y además quienes lo adquieren a mayor cantidad son los países que, que, que tienen. ¿Tú compras más Tú compra mascarilla, poder? por ejemplo, yo que he comprado mascarilla vía Amazon. No te la mandan, primero no te la mandan de una vez, te duran como un mes para enviarte, y el segundo, te limitan la cantidad. Así es. De, a paquetico de a 10, de a 12, de a 8, de a 6, o sea que no te venden ni que 100, no te Correcto. venden 200. Igual va a pasar con la, con la vacuna, cuando salga la vacuna y, y bueno, se pongan de acuerdo, imagino que la OMS, la OMS se ya certifiquen una vacuna para la venta, eh, ustedes verán que los países más poderosos son los primeros que las van a adquirir y quiénes son los primeros que las van a adquirir dentro de los países bueno, los, los más vulnerables y los más ricos naturalmente y eso sabemos que va a traer crítica pero de por sí entiendo que es una muy buena señal la que da el, el gobierno de Luis Abinader, eh, vemos que dejaron el toque de queda de, de la misma manera eh, de 7 de la noche a 5 de la mañana y los fines de semana de 5 de la tarde a 5 de la mañana. En, en algunas provincias, pues, porque recuérdate que hay algunas, sí, hay algunas la, que están a las ocho. El toque correcto. De. Entonces, eh, es importante estas medidas que está tomando el gobierno. Eh, vimos a Luis Abinader ahí acompañado de, de la comitiva, la vicepresidenta que tuvo la participación y explicó el protocolo. Eh, algo importante que pudimos notar ayer es la... La interacción del propio presidente en el acto. Sí. Eh, y me da la impresión de que Luis Abinader va, va aquí a romper con el esquema de que el presidente solamente habla en, en un discurso. Y eso es importante: la cercanía del presidente de la República con la población, que siempre que haya que hablar, hable, independientemente del lugar en que se encuentre. Eso es muy importante porque hace, eh, permite. ...que fluya la, la información de gobernados eh, eh, y gobernantes. Y eso es muy importante porque además te da confianza. A, ayer veíamos esta actividad y como que te daba confianza... ...incluso el presidente sin corbata eh, daba como la impresión de, de, de estar preparado para el trabajo. Y es importante destacar todo esto. Con relación a la prueba... Y recordar, ¿verdad?, que no se adquiera la prueba la cantidad que usted quiera como país, sino que eso, lamentablemente, se va dando como un cuenta gotas. Y era la parte que se le criticaba antes al gobierno pasado y que ahora vamos a comenzar a entender cuando, cuando nos topamos con la realidad re realmente. Sin embargo, nada de esto va a cambiar si no cambiamos nosotros como sociedad. Si nosotros seguimos con el contacto social, con la, la cancha con la bebedera de romo en los colmadones, eh, seguimos juntándonos, seguimos tocándonos, eh, lamentablemente no se va a poder controlar el virus, porque es una cuestión ciudadana, la responsabilidad está en usted, y lamentablemente hemos visto una, un, una gran parte de la población con un comportamiento no responsable frente a este virus. Muy irresponsable, sí. así es. Mira, lo, con relación a los médicos, yo me pregunto, ¿realmente nosotros tenemos déficit de médicos en los centros hospitalarios o en las clínicas privadas para tratar el COVID-19? Esa sería una buena pregunta, porque quizás lo conveniente fuera que esos médicos nuevos fueran, fueran una especie de ayudantes, vamos a ponerle el término, vamos a utilizar el término, de los médicos que están porque no tiene la experiencia de tratar con el COVID, con la finalidad de que al momento en que adquieran destreza y conocimiento con relación a los a los aspectos fácticos, vamos a llamarle así, de la pandemia, puedan entonces sustituir aquello y que sea sirva como una forma de que aquellos descansen, sí. se tomen un descanso y esto puedan continuar con el trabajo. Pero en principio, eh, traer médicos que no conocen el tema a fondo, lo conocen porque, bueno, son... Tú, yo sé, por, para pa, poner un ejemplo, yo tengo treinta y pico de años ejerciendo el derecho penal, pero yo de derecho laboral no sé absolutamente nada. Tú me dices a mí, ¿cómo se calcula? Yo tengo tantos años trabajando, ganando, ¿cómo se calcula eso? Yo tengo que acudir a Fausto, a Gabriel, a Rosana, porque yo no sé de eso. ¿Tú entiendes? Sí, porque no, sé. no, es, no, no has estado en esa práctica. No, no, no he estado en esa práctica. Eso mismo pasa con unos médicos que vienen de fuera y esos médicos pudieran necesitar ese entrenamiento. Sí, de Quizá... hecho, eh, hay un entrenamiento, cosa más que te interrumpa, ah. que va a iniciar la próxima semana. Ah, la la bueno. vicepresidenta ah, bueno. lo anunció ah, bueno. y hay un entrenamiento especial que se le va a dar a esos mil médicos y que, va, que inicia la, creo que el martes de la próxima semana antes de, de llevarlo a, ya a formar parte del sistema. Bueno, yo no sé qué ha opinado. Vi alguna vi una opinión del, del presidente del Colegio Médico Dominicano sí. Él está de acuerdo. Hubo algo que, me, que dijo que no estaba de acuerdo. No eh, con él con dice que algunas medidas no, lo, no le no, no, no, no, no, no llenaron su expectativa eh, porque él exacto. decía que el toque de queda es eh, como que había que a, aumentar la, las horas y que había que eh, arreciar algunas otras medidas. Él nunca está nunca está conforme. Eh, <risa> de hecho, el, el, el, el Waldo Arias Suero nunca va a estar conforme con <risa> nada lamentablemente. El abogado del diablo. Sí. Creo que debieron integrarlo, sí, a, a esa actividad. Era bueno que lo que lo integraran, pero ya también Luis Abinader llamó a, un, a, a una cumbre nacional con todo el liderazgo. Imagino que ellos estarán ahí en primera claro. línea. Ellos son deberían ser los primeros, son la gente que saben del tema de salud. Pero indudablemente que las medidas que se tomaron eh, son medidas acertadas. Desde un principio, por ejemplo, se habló del kit. El gobierno de Danilo Medina no quiso ponerlo en práctica, tendría sus razones. Nunca las explicó, aunque mucha gente se lo manifestó. De hecho, se mostró el kit que usaba Nayib Bukele. No sé si te recuerdas, que salieron sí. unas fotos, unos videos, de cómo ellos cuando alguien estaba tenía los síntomas, Aún sin la prueba comenzaban a, a llevarle o le entregaban un kit con una serie de medicamentos. Y aquí se ha probado en la República Dominicana que algún tipo de tratamiento puede ayudar contra el COVID. Eso de la, del plasma, eso se lo inventaron aquí. En sí. ningún sitio se ha usado eso o se estará usando ahora. Pero lo primero que comenzaron a utilizar el plasma de los que se recuperaron del covid eh, dependiendo del tipo de sangre, fue en, en, eh, entre nosotros la Ibet, Ibet, la, la, la me, el medicamento aquel que comenzó a usarse, que tiene un nombre rarísimo, como que se llama, el que ponía que luego muchas veces el, el efecto secundario era problemas cardíacos. Sí, un nombre es raro. Sí, eh, bueno, el, bueno, no sé, la gente recuerda ese Déjeme medicamento. Eh, pero el tema de la ivermetina que es un medicamento básicamente para tratamiento veterinario ivermetina. El, la ivermectina uh -huh. es un tratamiento para, para para sí pero había otro el, prim, el primero que, que se utilizaba el que le aplicaron al doctor al doctor, doctor Jiminyan, Jiminyan, al doctor jiminean ese medicamento que a él le dio resultado pero a otra gente le provocó problemas cardíacos y algunos incluso fallecieron por el uso del medicamento pero la Ibemetina es un medicamento de uso veterinario y aquí se ha estado utilizando con, con, con éxito, ¿no? El tema de también, mucha gente ha utilizado también remedios caseros. Se ha dicho, mientras más alcalino tú estás, mucho mejor, porque el virus no, no, no, no, no se mueve dentro de un cuerpo alcalino. Entonces, eh, mucho, mucho ácido, ¿no? Limones, eh, cosas así. ¿Eh? Exacto, exactamente sí, la, la, Incluso la, en, en ese tiempo el, el jengibre se escaseó en los primeros días Porque la gente estaba constantemente haciendo usted caliente sí. Es la primera vez que el, aquí en este país se, se acapara sí, el jengibre El jengibre, verdad No había sí. jengibre por ningún lado sí, Así es Bueno, pero de todas maneras yo pienso que el tema Lo importante aquí, lo que me parece más importante aquí es el hecho de que el gobierno da muestra de que agarra el toro por los cuernos, es decir, eh, se encarga del tema del COVID, que era, era, es algo necesario, que la autoridad, la autoridad encargada de velar por el bienestar ciudadano, demuestra de que está empoderado del tema y que quiere buscarle una solución al tema, que sean buenas las medidas, que no den resultados, que sean malas Bueno, ya eso se verá en la aplicación, pero... El interés aquí es más importante que hasta que el mismo resultado. El medicamento al que tú hacías alusión es la hidroxicloroquina. Es eh, la cosa. Hidroxicloroquina que básicamente se utilizó mucho en Estados Unidos eh. y en Brasil. Recuerdo uh -huh. que el, el presidente de Brasil incluso fue acusado de tener algunos negocios porque la estaba promoviendo uh -huh. eh, allá en, en, en Brasil, pese a que luego se prohibió sí, por sí. El, el problema este de que estaba provocando eh, situaciones de del cardíaca, corazón, sí. de la cardíaca. Así que ahí está la información. De todos modos, creo que es importante eh, estas medidas, que la anuncie de manera directa el propio presidente, eh, la, las autoridades de mayor nivel, eso le da cierta confianza a la población, le da tranquilidad. Eh, de ahora en adelante ya estaríamos viendo el resultado de sus ejecutorias en el manejo del covid Pedirle a la gente que tenga paciencia, eh, esto no es algo que se va a resolver de ahora para ahorita, ningún no. país lo ha hecho no, no. y hay países que lo han hecho, que han eh, controlado la, el, el virus, pero que luego, ya es el caso de España, que está teniendo otra vez un, un pico altísimo de contagios lamentablemente, pese a que ellos cerraron todo, volvieron a cerrar los bares, las, las discotecas, creo que ahí cometieron un error con abrir las discotecas porque eso permite eh, un contacto muy directo de persona a persona y ya ellos volvieron a cerrar todo, pero tienen ahora picos muy altos. Eh, lo mismo que está sucediendo en México, eh, lo que ha sucedido en Brasil, ya Brasil hace tiempo que superó la barrera de los 100.000 mil muertos, Estados Unidos no logra todavía frenar, la cantidad de muertes va rumbo a los 200 mil muertos. La India, recuérdense que la India es uno de los monstruos farmacéuticos, si se quiere, y tiene un gran problema ahora mismo también con la, la cantidad de muertos. Recuérdense ustedes que antes de las elecciones, aquí hablábamos de 8 mil muertos que habían en la India, y ya eh, ronda los 50 mil. O sea, es terrible lo que está pasando, pero también Rusia pese a que tienen la vacuna, también tienen ahora mismo una gran cantidad de, de muertos, donde se ha controlado un poquito, que fue la parte más afectada eh, en, lo, en, lo, en los primeros meses, es en Europa, el norte de la, los países nórdicos, y ahí está un poco más controlado. Pero eh, la gente debe saber que no es algo que se va a ir. De ahora para ahorita, como se dice popularmente, hay que tener paciencia y evitar, evitar el contacto social. Porque se ha demostrado, señores, miren, esto es muy importante. Se ha demostrado que cuando usted evita el contacto social, hasta de la gripe usted se libra. Hasta de la gripe usted se libra. Tú puedes estar seguro, amado, que los centros médicos tienen menos enfermos ahora por, por virus eh, como la gripe y esos virus comunes. Eh, le digo porque yo tengo hijos y constantemente uno está en el médico, que, que una gripe, que, y eso desapareció. ¿Cuál es ese, tú dices, okay, cuál fue la causa de que eso desapareciera? El contacto social. si en la casa nadie tiene contacto con nadie, nadie está enfermo, bueno, pues las enfermedades difícilmente llegan, porque Mira, precisamente un, una, por eso. Hay una crítica de que el toque de queda no, no tiene ningún efecto porque se hace en horas de la noche, es que comienza a funcionar a partir de las 7 de la noche. Ahora, yo digo, si nosotros cambiamos el esquema y nos, y por ejemplo, autorizamos a que los negocios abran a las 7 de la mañana y que cierren a las 2 de la tarde, son 6 horas de trabajo con una hora para almuerzo, 6 horas, o sea, estamos hablando de prácticamente la jornada laboral normal, prácticamente. Lo que quiere decir que dura, a partir de las 2 de la tarde tú reduces, la posibilidad, la reduce bastante, la posibilidad de contagio. Porque hasta ahora estamos trabajando hasta las 7 de la, de la noche, a, la, sí. a las 6, seis, 6 seis y media que la gente se va, a la hora de siempre. Ahora, si tú reduces eso, a, a, eh, digamos, eh, sacando una parte de la tarde, del horario de tarde, de la jornada laboral, la, el, el contacto que es lo que provoca el contagio, como tú dices, será menos. Lo que quiere decir que es probable que eso pueda ayudar. Hay que buscar fórmula, porque si no... Claro. Y naturalmente, a propósito del de el amigo Viconay, que se encadenó ayer, eh, es bueno saber que creo que a ellos, a los restaurantes, eh, no a los bares, a los restaurantes, y a los bares en el caso de que también sea domicilio, eh, creo que tenemos que permitirle esa brecha de que ellos puedan vender específicamente a esta gente de, de, de comida rápida, eh, porque entendemos nosotros que ellos trabajando desde sus cocinas, no sé si desde, desde sus negocios, pudieran eh, estar eh, manteniendo eh, su economía y la economía de los pueblos sin la necesidad de que haya aglomeración de personas. Un ejemplo, que ya lo explicábamos aquí anteriormente, eh, tú tienes una cocina, Tú tienes cinco empleados, bueno, solamente van a trabajar esos cinco empleados. Exacto. O tú o, los o reduces, porque tampoco es la misma cantidad de gente, Exacto. o tú los reduces a tres. Eh, por ejemplo, hoy trabajan tres, mañana trabajan dos, y así sucesivamente. Eh, pero permitirle trabajar vía eh, delivery, vía delivery, para eh, que de esta manera fluya la economía, esta gente no, no se ahogue, eh, eh, no sucumban, y entonces... Eh, también mantenemos ahí lo del distanciamiento social, porque la gente se junta en los colmadones y en los negocios, eh, si tú lo dejas de noche, pero si tú estás en tu casa, por ejemplo, tú quieres una pizza, o tú quieres un burrito, o tú quieres algo, eh, bueno, pues tú lo pides vía WhatsApp o vía llamada telefónica y te llega a tu casa. Mira, claro, supervisado por las autoridades para ver que en qué condiciones mira, está yo, esa cocina. Yo lo que, uno de los problemas que nosotros hemos tenido con el virus es que no hay supervisión. Porque si aquí hubiese supervisión con relación al tema del distanciamiento social. En la calle Inver, después que tú cruzas el pabellón del, de la, del, del Club San Martín, hay un negocio que lo que vende es bicicleta. Prepara bicicletas, pero al lado hay un colmado. Eso se reúne todas Ay. las tardes un grupo de, de, de gente. Gente que yo conozco, incluso sí. amigas mías, Y ustedes lo ven sin mascarilla, sentado uno al lado y otro, bebiéndose cerveza y hablando plepla. Sí. Óigame. Óigame, eso no se puede, usted tiene que entender. Ahí hay gente que son profesionales. Ahí la, he visto la, yo... la mayoría de ellos son profesionales. ¿Tú entiendes? Ahí he visto yo incluso, lo voy a decir, a Ricé, el de, sí, de Móvil Soluciones, mi amigo, sí. mi querido amigo, eh, er, er, er, er, er, que eh. lo tuvimos aquí. Pero yo no lo entiendo, yo digo, pero ven acá, estos muchachos son todos profesionales, gente con, con, con, con dos dedos de frente. ¿Y qué es lo que estamos haciendo? Ese es el problema. Yo le voy a exhortar a esos amigos que no se pongan en riesgo, ellos ni su familia, por el simple hecho de una... de, de, de, de una. Tú sabes qué se puede hacer. Por, todo el mundo tiene teléfono, Cojan los teléfonos y hagan un Zoom y cómprense su cervecita en claro. su casa. Y hagan a, a, a, a la chercha por ahí. Pero no, no se sientan no, hay, uno al lado de el, otro, relajados, ocupando parte de la calle, sí, <risa> sí. porque es otra cosa. Y te estacionan vehículos de un lado y del otro y tú tienes que esperar que, bueno, es un desastre ese pedacito ahí. Entonces, yo, es una exhortación, no es un sin nivel de crítica ni de, de, ni de dañarle eh, su coro di, de, diario eh, eh, vespertino, pero caramba, eh, eh, hay que dar el ejemplo, sobre todo ahora, señores, aquí está aumentando, aquí ha aumentado la cantidad de muertos, duramos un mes o mes y pico, que aquí no se hablaba de un muerto, ya hay varios sí, sí. diarios, entonces estamos volviendo a lo mismo, no provoquemos, no pongamos en riesgo ni a la familia ni tú, ni tampoco aumentemos la situación de San Francisco. O sea, a esos amigos, a esos amigos, yo les pido, que abandonen esa, esa práctica de sentarse ahí. A... Así es. Amado, tenemos a Pacheco en la línea. Buenos días, okay. Pacheco. Buenos días. Profesor, adelante. No voy aquí a Pacheco. Parece que se, se cayó. Buenos días. ¿Nos escucha Pacheco? Bueno, lo voy a poner aquí entonces en altavoz. Buenos días. Buen día, ¿cómo están ustedes? Bien, Pacheco, adelante. Bueno, yo estoy conciliador con ustedes dos. Ajá. Eh, creo que los comentarios van en la vía correcta ah, okay. eso es lo que debemos promocionar en todo el país es decir para no haya un secreto que los comerciantes, yo digo lo siguiente, tengo tres tesis, digo lo siguiente en este aspecto ni tienen Dios igual que los políticos que llevan al poder ni tienen Dios, ni tienen patria, ni tienen madre, cada uno de esos atributos son sus intereses a ellos no le importa que la población muera, a ellos lo que les interesa es la ganancia que genera esa población que ya está muerta. Sí, sí, sí, sí, sí. Entonces, eh, evitar el contacto, el contacto físico, como está planteando tanto tuyo ya como Amado, es la clave para comenzar a bajar la cantidad de infectados y de muertos. La policía, la autoridad en eso es que han fallado. Es que no es posible con esta situación que un grupo en una esquina esté con una música y a veces amanecen en la calle, oye está bien, tomando alcohol, fumando busca pegándose de la misma manguera que lo he visto yo en San Martín. Entonces, es ahí que hay que entrarle. Las autoridades tienen que ser más rígidas y la policía que se deje está ahí buscando pesitos como andan a veces. Es decir, que si un, dieron el toque de queda de que ande un motor, por ejemplo, y no... ...tenga nada justificativo para andar en la calle... ...debe ser apresado, incautado el motor o confiscárselo... ...y tú verás que eso se acaba, igual que el que de vehículo... ...ahora, el que es médico, el que es, trabaja en la prensa... ...o trabaja en el sitio y tiene su, autoridad, su autorización... ...ahí no hay problema, entonces ahí hay que ir... ...ahora bien, qué me gusta de la, de la medida que anunciaron... ...y que ya se ha comenzado... ...de que el gobierno, este gobierno, a diferencia de, de que pasó... ...ha entendido que los médicos tienen que estar ahí en esa comisión porque son los que saben de eso igual que las enfermeras o bien sea los países que han tenido eh, determinados éxitos se debe a que han integrado a todas las personas que trabajan en el área de la salud por ejemplo en Rusia Putin saca por lo que hizo y por eso tiene menos muertos él fue a, a las universidades orientó y todo el que estaba estudiando medicina ...que tenía determinada cantidad de crédito aprobado... ...tuvo que ir a trabajar... ...y no es porque no, no, no... ...es todo el mundo... ...porque era la patria que necesitaba... ...el servicio de esos ciudadanos... ...que es lo que hay que hacer aquí... ...está bien de que van a contratar... O van a nombrar y no... ...hay que buscar más... ...igual que las estudiantes de enfermería... ...es una batida global que debe hacerse en el país... ...y los recursos que se buscan... ...no importa donde sea... ...porque el país no tiene endeudado... ...por más de 50 mil millones... Entonces, los cuartos hay que buscarlos. Pero también el gobierno, en esta crisis económica y sanitaria también, los altos sueldos deben reducirlos, por lo menos mientras exista la pandemia. Que eso se puede también. El problema es que nada más estamos pensando en nosotros, en beneficiarme yo. ¿Me entiendes? Así que estoy jugarlo con los comentarios hoy totalmente Mucha, con ustedes. Muchas bueno, gracias, señor. profesor Pacheco. Mira, gracias que, por que, su que, llamada. Que, que mucho decir. Sí, Pacheco. Mira, Pacheco. Nunca esté de acuerdo conmigo. <ríe> bueno, señores, vamos a aprovechar para saludar a Francis Rodríguez, Ya <ríe> Está con nosotros. Buenos días. Buenos días, amado. Eh. Buenos días, Yaryán. Ya. Buenos días, amables televidentes. Vestido muy deportivamente y pelado. Sí. Eh, ya. Me deca aquí ya. Ya. Eh agradeciéndole a Dios por la luz de este día y que nos ayude a entender estas cosas mira, ya, ya está sorprendido porque cosas Pacheco. raras, Pacheco sí. está con él sí. pero yo diría que en definitiva la solidaridad eh, en esta época de COVID es el distanciamiento sí, es. Eh, no, no es la, la de estar hombro con hombro como era lo tradicional y tener un pensamiento positivo porque la filosofía de vida del ser humano ha cambiado. Hace tiempo que no saludamos de un beso a nadie. Así es. Incluso a nuestras madres. Decía, Todo ha cambiado. Eh, o sea que ya a, a, a los que les gustaba apretar, aprovechar los momentos. Sí. No hay forma de. No, mire, a propósito mal. de Rusia, eh, atención Pacheco, 939.833 contagiados. Y 16.057 muertos en Rusia. 16.000 muertos. Bueno. Eh, el tema aquí, básicamente el tema es el distanciamiento social. Eso hay sí. que trabajarlo porque eso es lo que no se ha trabajado en este país. Se habla mucho de eso, se habla del distanciamiento, se habla del uso de mascarilla. Yo pienso que la gente ha asumido la mascarilla como una, una forma de vida. Porque es muy raro incluso tú ver a gente sin mascarilla. Tú la puedes ver con ella aquí abajo en la barbilla. Hay muchos que la usan, pero, pero, todo el mundo la tiene y en cualquier momento se la puede subir. Eh, me dice el doctor Armando, el Armando Polanco, que una de las cosas más contaminantes, y hay algunos videos por ahí en redes, que la, la mascarilla por el mal uso que le damos. No porque ellas sean contaminantes en sí, pero el mal uso que le damos a las mascarillas. Lo que quiere decir que el tema de la mascarilla creo que es un tema que no hay que trabajarlo mucho contra nosotros. El distanciamiento social sí. El dominicano es un individuo muy abierto, muy dichachero, muy simpático. Eh, es Una de las mejores cosas que tenemos nosotros para los turistas que vienen a este país la calidez la calidez de la gente de aquí y esa misma calidez hace que querramos estar todos juntos todos reunidos eh, en un sancocho con cerveza, con bachata y merengue y, o con reggaetón a todo lo que da, entonces eso hay que evitarlo para, para que eso deje de provocar el, el, el aumento de, lo, de los contagios Francis, mira, como decía estamos hablando eh, de sí, las medidas eh, del presidente, mira, es importante resaltar que va dándose cumplimiento lo que el presidente en su discurso de, de toma de posesión decía. Es el acercamiento a todos los sectores y al liderazgo nacional. Desde un principio se le dijo a, al pasado presidente que no podía hacerlo solo, que era un asunto de consenso y de, y de lucha nacional nacional. Pero si el Estado se cierra y simplemente te manda un, un mensaje de que tú tienes que estar también cerrado en la casa y que solamente debes salir para lo necesario, sin cerrar otros sectores, otras áreas, obviamente que nosotros íbamos a tener una dificultad en la comprensión de la lucha. ¿Por qué? Porque tampoco teníamos un punto de partida y, un, y la persecución de un resultado al final, porque el hecho de que se levantara... La, la cuarentena, suponíamos que íbamos a tener una información de resultado en qué etapa estábamos y cómo teníamos controlado el COVID. Es ahora que se va a empezar a hacer, cinco meses después. Es decir, cuando tenemos una vía de entendimiento, es cuando ya ha pasado una cantidad de tiempo importante y sobre todo un trayecto familiar, individual, colectivo, donde nos encerraron y finalmente no tuvimos los resultados porque estábamos era como una especie de televisión, de, de expectación era como un teatro para mí, donde nosotros estábamos espectando desde nuestras casas sin poder salir, con el miedo de que hasta el aire nos infecta, que de hecho hay teoría de que dicen que que todos tenemos el COVID, lo único que, que, que tenemos es que le ha dado leve y a otros no. Entonces, también está la teoría de que el COVID está en presencia de cada uno de nosotros, lo único que el alcalina, la, en la parte alcalina del cuerpo, el pH, mantiene inactivo el, el virus. Y eso todavía nos falta por comprobar, si simplemente... En el aire se encuentra la partícula del COVID Cosa que le hemos perdido el miedo ya después que ha habido la desescalada Entonces yo creo que sí, que ya es tiempo de que la sociedad ponga drásticamente atención a su seguridad individual y familiar Para que en lo colectivo pueda el Estado contrarrestar de forma eficiente y eficaz esa situación que a la fecha parece ser que hemos perdido el miedo y ahí es que se llama lo que, se han, lo que han llamado los psicólogos una libertad eh, eh, ficticia una confianza ficticia porque a la vez creemos que estamos adecuadamente protegidos cuando salimos y hacemos nuestros círculos sociales o nuestras burbujas pero al final nos damos cuenta que del círculo uno o dos terminan infectados o salen con noticias de infección Entonces La solidaridad en estos tiempos Más que, que el abrazo Más que, que estar cerca Hombro a hombro Con el positivismo tradicional Que se nos ha acostumbrado La solidaridad en estos tiempos Es el distanciamiento Y sobre todo La, la individualidad Y la subsistencia familiar Partiendo de esa protección Eso tendremos que darle más eh, Más vuelta. Para entender entonces la, la filosofía y la parte social, eh, que, cómo nos afecta el no relacionarnos como tradicionalmente nos relacionábamos. Bien, gracias Francis. Señores, les recuerdo la pregunta del día. ¿Considera usted que las nuevas medidas del gobierno serán efectivas contra el contagio del COVID-19?